Mi rap está pintándose. Mi rap es un niño con chándal saltando una verja, loco. Tranciti eh. en ritmos. Eh. Eh, mi casa es cualquier sitio donde cague tranquilo. <risa> Gut. Mi, mi rap, rap está pintándose, <risa> en los túneles de veneno Pelayo, Esquivando jurados con 12 años. Uh. Que sí, que soy un rayado, que no valgo pa' nada. Pero soy repartir la pana, tan fumado como vaya. De mente me refugio en mi tú tonta tus tonterías, yo me hago el lío y tú ni te enteras. Está pintándose los túneles. Carlos, trata de arrancarlo. Siempre, siempre luchando, pichando, pero hay que aparcarlo. La parca se va a seguir acercando. Friar necesita también sonreír con la mierda de lado. Cantando y al cielo, la vista se acuerda de loco de pavilla en el mazo. Polvo el sabor, el salud de mis presos. La alegría, cojones, lo mejor en nombre de ellos. Como bomba al pecho, sin de voy ay Hay mi madre y él se pasa. La vaina quien la mueve, yo bien escombro y espanto a mujeres. Si no pinto es como que nada, una cosa en el estómago loco, que me vuelvo loco no. que Me pica la cabeza, que no ¿Qué? sé, que lo, que lo quiero pintarlo todo, ¿Qué? pintármelo todo con mi nombre Fitting en ritmos Terrorismo ¿Qué? Graffiti en ritmos, ¿Qué? ¿Qué? Graffiti en ritmos. Rollo índigo Siento como que siento más de lo que puedo sentir, primo Cajo, moscajo, moscajo, moscajo, moscajo, moscajo, moscajo. Es Skirt. Que... Pagatas la... al garabato boreal, hermano. Es que...